Estoy muy feliz. No, la verdad no, que me imagino. Lo resume muy bien. bien. Eh, un acto de justicia, no una cuestión de hermanar a un tipo que estaba plenamente identificado con Hurlingham, con su lugar. Sí, sí. Hurlingham es más lindo. Eh, era hora de este reconocimiento, más allá de todos los que se fueron realizando. Hay mucha gente que no lo conocía y no lo conoce, y a partir de ahora creo que esto es un disparador. Como a mí me sucedió a más de 10.000 kilómetros de distancia con otro artista de otro país, en otra ciudad que desconocida por completo termina siendo un disparador o inspirador para un montón de, de, de iniciativas que pueden tener este, este tipo de, de, yo le llamo final, pero en realidad es comienzo, ¿no? Eh, ¿Por qué el bocha y por qué recordarlo con una estatua de esta manera? Bueno, hay un montón de razones que puedo, que, que puedo dar. Eh, Alejandro, para mí, de chiquito, que tuve la suerte de vivir a la vuelta de él, Resume también un poco la historia de mi familia, mis abuelos que tenían el kiosco librería cerca de la casa de él, de Mía, que iba a la escuela 65, que salía y Alejandro pasaba caminando y nos saludaba a nosotros, que éramos... Este, y nosotros lo veíamos como, como alguien que fuera de serie y una persona de un corazón enorme, porque jamás, jamás, este, tuvo esa... Jamás se, se dejó encandilar por el éxito y en el barrio, hasta mi abuelo, que, que como digo, lejos de ser un rockero, lo veía a él en la tele, y al otro día me venía a buscar, o me llamaba, me decía, lo vi a Alejandro en la tele, y la felicidad que sentía mi abuelo Pepe, del kiosco del kiosco Aido campo campo y, y Roma, cuando lo vi a Alejandro, a Alejandro, yo creo que resume muy bien todo esto, que más allá de todas las historias que se pueden contar, Alejandro tiene historias chiquititas, de, de vecino y de buena persona, que entiendo que todo esto es eso. Y es un acto de justicia, claro. Más allá de cierto pedestal que tiene la estatua, una de las cosas que uno puede destacar es que está al nivel, que está al ras, está como nosotros. Alejandro siempre fue uno más. Sí, claro. Sí, sí, sí. Sí, sí, jamás. Jamás, eh, por las veces yo como fan, ¿no? Porque la verdad que personalmente, más que de vecino, no, no tuve oportunidad de conocerlo. Y de, de, de, de nieto de mi abuelo o hijo de mi viejo, que tenía el autorradio acá cerquita. Y Alejandro jamás... Eh, era un tipo que jamás miraba para arriba más que para, para agradecer. Eh, todos tenemos, todos hemos pasado algún rato con Alejandro porque era una persona que al que te cruzabas una vez y ya te retenía y te buscaba y te saludaba, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. y eso era, eso era él, era como, como, insisto, una buena persona. Hay que recordarlo como una buena persona y es lo más importante de todo. ¿Te gratifica ver a tanta gente de distintas generaciones acá? Sí, sí, mirá. Sí, claro. Sí. Conmueve, ¿no? Sí, sí, conmueve que todos estemos acá por, por alguien así. Porque es muy fácil a veces una iniciativa de construir una escultura o, o, o hacer una escultura de alguien que no hace falta presentación más que desplegar un palmarés, ¿no? Por todos los logros y todo. Alejandro requiere un poco de, de, de, de, de otro tipo de, de, de inteligencia, ¿no? Me refiero a que capaz que analizar su obra como artista lejos está de, de analizar su palmarés, sino más bien... Eh, sentarse a escuchar sus letras y a leerlas, y cada día que uno pasa, y cada, cada situación que uno va atravesando en la vida, le vas encontrando un nuevo significado a lo que él te decía. A mí me pasó de adolescente todos mis años de facultad, hasta el día de hoy sigo escuchándolo y sigo encontrándole un nuevo, un nuevo significado. Bueno, gracias por haber impulsado esto que no, vamos no, a disfrutar todos acá en Ulingham. Gracias a ustedes y el profundo agradecimiento que mío, como de mi familia y mi pareja, es, eh, es interminable, porque es hermoso. Gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Bueno, hablaba con nosotros Marcelo Fiori, él es el impulsor de la iniciativa que reiteramos ha puesto esta estatua aquí en Remedios de Escalada y Jaureche recordando a Alejandro Bocha Sokol, integrante en algún momento de bandas como Las Pelotas, como El Vuelto, como bueno la propia banda Socol que allá por los años 80 destilaba esa música que hizo distinguirle a la ciudad, al distrito de Burlingham.